Bueno amigos del canal, buenas noches espero que anden bien eh, primero que nada los quiero saludar y agradecer el apoyo que estoy teniendo eh, la verdad que estoy súper sorprendido por la cantidad de suscriptores nuevos que tenemos y cómo comentan y se unen al grupo de Telegram y por ahí despejamos alguna duda entre todos Este, bueno, la novedad puntual de hoy es que por fin LOL Miner, creo que hasta ahora el mejor software minero que hay y no me pagan nada lo digo por decir pero a las pruebas me remito que en este momento creo que es el mejor minero que hay y más aún con la nueva actualiz actualización que largo hoy de la versión 1.5 1.50 en la cual podemos así como lo escuchan eh, minar LHR 100% desbloqueado y hacer triple mining con un rendimiento bestial. Este, les voy a mostrar por acá. Tengo mi RTX 3060 Ti LHR minando en ESIL Ethereum misil a 58 MHz con 54 aproximadamente con un overclocking suave <coughs> y minando ton a 1.463 ghz este, está, además tengo la RX580. Acá pueden ver. Eh, aquí estaba usando Envy Miner minando solamente con Ethereum y Silica. A partir de acá eh, actualicé a LOL Miner 1.5 y estamos minando tres monedas a la vez. Acá pueden ver. Eh, por acá arriba ven que está el LHR desbloqueado al 100% y con una estabilidad tremenda ni una caída de ningún tipo absolutamente nada voy a mostrar la, la fly sheet. para los que no sepan configurar el triple mining, vamos a hacer un repaso igual eh, por acá arriba les voy a dejar el video de cómo configurar el triple mining lo único que tienen que variar es el minero, o sea en vez de usar la versión 1.42 que estábamos usando en ese momento, poner la 1.50 que es la nueva actualización que nos trae HiveOS, que es esta de acá es lo primero que tienen que hacer actualizar HiveOS, aquí mismo le dan Forzar Upgrade Reboot y lo actualizan yo ahora no lo voy a hacer porque en realidad ya tengo la versión funcionando la instalé manualmente pero para que ustedes sea más sencillo, lo hacen de acá este, la fly sheet del triple mining es muy sencilla esto ya lo habíamos estado mostrando creamos una nueva y en la moneda principal ponemos Ethereum antes de eso tenemos que crear una wallet que la wallet, ahora les voy a mostrar yo le puse de nombre Ethereum Isil porque la wallet justamente tiene, eh, no es solamente con la dirección de Ethereum, tiene la dirección de Ethereum, punto y la dirección de Silica, sep, eh, unidas por un punto, no están separadas, no llevan ningún espacio. Luego eligen la pool de SIL y luego nos vamos al setup de Miner. Y acá tenemos el Dual Coin, donde usamos TON, la wallet de TON, que ya la estábamos usando, y la pool que a nosotros nos guste más de TON en el setup lo que tenemos que poner es lo que ven por acá en ethereum la moneda principal la wallet y el, el worker eh, esto se refiere a la pool esto se refiere al puerto de la pool esto de acá se refiere al password de la pool eh, pueden usar el tls o no después tenemos la segunda moneda la wallet de la segunda moneda la pool de la segunda moneda el puerto y el password de la segunda pool y después por acá yo tengo estos comandos que son este es para usar solamente nvidia en lolminer porque como ya saben lolminer funciona con nvidia y con amd yo puntualmente uso lolminer con nvidia este comando es para eso ustedes lo usan o no lo usan eso va en su rig luego tengo este comando que es para bloquear el core el núcleo de la gráfica eh, para minar ton conviene tenerlo bloqueado para que no tenga subidas y bajadas y el raid se vuelva más estable entonces yo lo tengo bloqueado el 1450 es mi caso de overclock eso es relativo a la gráfica que estén usando después tengo este comando que es súper importante para el miner cuando minamos ethereum y silica porque como ya saben el DAG de silica es muy grande entonces tenemos que activar este comando si no activan este comando, lo que van a ver en su gráfica del rig, van a ser subidas y bajadas eh, continuamente. Porque como ya saben, eh, sílica se mina cada tanto tiempo durante un minuto. Y cada vez que cambia el, el, el DAG para minar sílica van a tener unos bajones en el rig que le va a dar cierta, cierta inestabilidad. Bueno, y luego por acá lo que tienen que hacer es asegurarse de tener o la versión más nueva del All Miner, o la 1.50 que en este caso es la que estamos usando bueno por ahí tenemos la la Flight sheet que ya la tenemos configurada y en uso bien acá tenemos eh, la beta pública que salió del lol miner que es la que estoy usando 1.50 donde nos dice 100% de LHR liberado para todas las LHR que afectan los algoritmos LHR versión 1 y versión 2 esto quiere decir que todavía no está disponible para las versión 3 que si no me equivoco son las 3080 y las 3050 que salieron nuevas ahora después lo que sí nos aclara por acá es que tenemos que tener instalado el driver 510.60.02 mínimo o el 510.68 esto es en Hi OS. ¿cómo saben qué driver tienen? se vienen acá y, y acá nos dice acá si ven el cursor en la esquina inferior derecha medio en la mitad de la pantalla este driver es el que tenemos instalado en Nvidia después lo pueden ver en la consola esto eh, cerramos el Shell vamos a abrir uno nuevo para que ustedes lo entiendan abrimos un Shell nuevo como siempre es Booster, si no lo han cambiado uno y acá arribita nos dice el driver de NVIDIA es el 510.60.02 si ustedes no lo tienen a ese driver no les va a funcionar el desbloqueo LHR esto ya lo vimos en otro video de MVMiner porque también requiere el mismo driver, pero igual lo voy a especificar. ¿Cómo hacemos para actualizar el driver? Primero que nada, y fundamental, el Hybo es, conviene, conviene iniciarlo en modo de mantenimiento. Esto se hace, venimos acá y por acá tocamos esta llavecita con el destornillador. Y acá donde dice Maintenance Mode, ponemos con carga de drivers o sin carga de drivers, funciona de cualquiera de las dos maneras, pero es el modo de mantenimiento. Y luego de hacer eso, reiniciamos el rig. Cuando se reinicie, nos venimos acá y acá ponemos este comando de acá: NVIDIA Driver Update, pero lo escribimos así nvidia-driver-update un espacio menos menos list y ahí damos enter y ahí nos va a mostrar todos los drivers posibles de nvidia que podemos usar y nos dice eh, obviamente van de menor a mayor los de mayor vendrían a ser los más nuevos entonces nos dice que en CUDA11.6 tenemos versiones 510, y dentro de la 510 tenemos 510.4703, 510.54, 510.6002, que es la que nos pide el Allminer, y 510.6802. Yo recomiendo que primero intenten con esta. Si con esta tienen algún inconveniente, intenten con esta. Pero en este momento la estable que hay es esta incluso acá nos dice versión estable 510 60.02. bien, luego de tener el driver instalado para salir del modo mantenimiento nos venimos acá nuevamente y acá lo volvemos a dejar en disable ahí nos venimos a este botón y reiniciamos el ring nuevamente y ahí listo está todo hecho y sí o sí, a menos de que haya algún problema externo a, a lo que yo les estoy diciendo ya podrían estar minando con el full hr desbloqueado en LOL Miner en triple mining como tengo en este momento que tengo 58.53 MHz en ethereum y silica y 1.463 GHz en TON con un consumo de 179 watts y como vieron está súper estable mi rig y bueno gente, por ahora les mostré eso <coughs> Este, también lo pueden usar en windows al miner con las mismas configuraciones de siempre por supuesto y bueno qué más podemos decir bueno que estamos todos tristes me parece por la caída de todas las criptomonedas que hay en este momento en el mundo y qué va a pasar con esto este, ¿Tendrá algo que ver el, el desbloqueo del LHR o cuál será el motivo de que hayan caído todos los precios de las monedas? Eh, yo creo que en este momento mucha gente va a estar pensando en por qué no vendía hace una semana, ¿no? Porque con los bajones que han presentado algunas, como Luna, por ejemplo. que No la veo acá. Pero Luna, acá está. Terra Luna, 93.77% bajo su valor eh, pasó de valer como 80 dólares que valía a valer un dólar menos de un dólar en este momento 0.85 centavos de dólar o sea, yo diría que en este momento hay que comprarla no es una, una recomendación de inversión pero yo diría que hay que comprarla eh, por dos motivos uno, si la compras a este precio y sube es un hecho que vas a tener un profit y dos es un hecho que si la compramos va a subir es un hecho porque funcionan así ¿eh? depende de la demanda pero miren esto qué locura por Dios estábamos el 11 de mayo es un disparate esto es en un, un día bueno gente como siempre les agradezco por ver los videos y bueno, si se suscriben le dan a la campanita un me gusta o un comentario todo suma y seguimos haciendo crecer el canal cualquier duda la pueden dejar en los comentarios o se pueden unir al grupo de Telegram y por ahí despejamos las dudas entre todos los compañeros ahí un abrazo